El resumen sería que uno puede usar, asociar a, esas, a, ese, conjunt, a ese conjunto de menciones, uno le asocia una distribución de probabilidades, con esa distribución de probabilidades uno calcula eh, eh, el grado de orden o desorden que tiene esa serie, ese conjunto de datos, y eh, la complejidad que tiene. Eso me permite identificar en un plano, ¿eh? que es lo que llamamos el plano entropía-complejidad, si ese plano estuvo, si esas probabilidades fueron eh, asociadas al conjunto de datos midiendo en forma, mm, con los or, eh, patrones de orden, eso en ese caso las llamamos eh, causal entropy complexity plane y en el comportamiento en ese plano uno identifica claramente qué tipo de, de sistema está uno tratando. Es decir, hay, hay dos curvas, una de mínima y máxima complejidad. Las, si mi sistema aparece pegado a la curva de máxima complejidad, es un sistema de bajo dimensión y caótico comportamiento caótico si está en el medio entre las dos curvas eso corresponde a un sistema eh, estocástico o de características estocásticas y eso ya me, me sirve para identificar y hacer modelos del de, de sistema esa es la contribución fundamental después por supuesto dependerá de qué es lo que queremos estudiar la idea de esta de, esta, de este seminario es introducir eh, métodos de entropía-complejidad, el plano entropía-complejidad y sus aplicaciones para la caracterización de series temporales, de conjuntos de datos y eso me va a permitir identificar cómo, eh, qué tipo de sistema dinámico es el que está generando ese, esa serie temporal, ese conjunto de datos. Uh, una vez que introdujimos esa, esos cuantificadores vamos a aplicar a un ejemplo que es el, el caso de los LIBOR que es el interés con que los bancos prestan eh, dinero, se juntan dinero, que durante la crisis eh, de las hipotecas por versiones periodísticas eh, se sabía que fue manipulado, es decir, que los bancos se reunían y trataban de ganar cada vez más. Y efectivamente nosotros mostramos con, estos, con este comportamiento eh, en el plano entropía causal, entropía-complejidad, que el comportamiento era anómalo y eso... Eh, pero que en los últimos años volvió a comportarse de forma normal. Así que, como proyecto, creo que es esta metodología basada en herramientas simples anda muy bien y que puede, se puede aplicar a, a cualquier tipo de, de conjunto de datos que uno tenga que evolucionen en el tiempo y con eso uno puede extraer información valiosa para, para entender y caracterizar ese tipo de sistemas. Bueno, eh, vamos a dar comienzo al seminario. Bueno, es un placer dar la bienvenida a nuestro, nuestro seminario al profesor eh, Osvaldo Rosso. Voy a hacer una breve reseña bibliográfica. bueno Osvaldo es argentino, aunque trabaja, sí. vive y trabaja en... Ahora. <risa> Ahora. Bueno, el, vamos a ver, el, él es doctor en ciencias físicas por la Universidad Nacional de La Plata. Ya hizo su primera estancia postdoctoral, fue en Jülich, que es, uh -huh. el, centro, es el centro de investigación nuclear alemán por excelencia, en un sitio muy conocido y que ha dado, la verdad es que cantidad de grandes sí. investigadores, eh, empezando sí. por Peter Grass, bueno, claro, tú, Rosa, tú, Peter tú. Grasco, no, no comparé con cantidad de gente, muy famosa que ha trabajado ahí. Bueno, luego continúo con posiciones postdoctorales y eh, profesor invitado, pues por ejemplo en, vamos a ver, Leo La Vista, en Bolonia, en Newcastle, ¿Newcastle? De, en está al norte eh. de, de, de Sydney en Australia. De Sydney. Eh, profesor visitante también en la Universidad de Minas Gerais, en, en Brasil. Y luego ya llega un momento en que empiezas a, a... A... Eh. apareces por eh, la Universidad de Alagoas, uh -huh. en Brasil, en Maceió. Uh -huh. Primero como profesor visitante y luego ya como profesor. Ya se ha quedado allí como profesor eh, adjunto. Y al mismo tiempo, curioso, uh -huh. es... Eh, no sé cómo traducir esto, bueno, digamos, profesor visitante uh -huh. o, ah, sí. o invitado, no sé cómo llamarlo de la Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad de Xi'an Xi'an eh, de, de, de, de de de <tolerable> en Xi'an Xi'an en Xi'an que es una ciudad famosa la eh, capital sobre todo famosa por acordar los cien eh, bueno, ¿cuántos son? los guerreros de Taracota, de ahí está la tumba del emperador bueno y desde marzo de 1985, o sea que ha llovido mucho desde entonces, uh -huh. es investigador del de equivalente al CSIC eh, argentino que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el famoso CONICET uh -huh. y bueno, eh, tiene un envidiable factor H igual a 40, que, que en lo que era, ¿no? y muchísimas publicaciones, todas nuevamente alrededor de el, lo que se llama el análisis no lineal de series temporales, lo cual incluye, entre otras cosas, la dinámica no lineal, teoría de la información, análisis de frecuencias, análisis wavelet, redes complejas y, cosa muy importante, aplicaciones a la física, a la biología y a las ciencias médicas. Uh -huh. Gracias. Gracias, José. Un placer estar aquí. Y... Si bien el tema que había puesto de seminario va a empezar realmente a alimentar, creo que es interesante comenzar por eh, definir los conceptos que voy a con los cuales voy a trabajar. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? ¿Eh? No. ¿Eh? Okay. Entonces, la idea es que, bueno, en física así como en otras ciencias, que podemos decir son ciencias observacionales. Eh, la idea es hacer mediciones y sobre esas mediciones, ese conjunto de datos, tratar de extraer información acerca del proceso en el cual, en el cual está involucrado y que produce esa, esos, esos datos. Eso decimos que son ese conjunto de mediciones, ¿Sí? serán lo que vamos a llamar las series temporales porque las vamos metiendo a distintos a, a tiempos regulares o equivalentes y esos datos entonces queremos saber cómo podemos tratarlo cómo podemos identificar el sistema dinámico que está produciendo esos datos, decimos un sistema dinámico porque ese sistema evol evoluciona en el tiempo ¿Sí? Entonces, la idea es, eh, op, aquí. La idea es decimos, bueno, dinámicas sistemas son sistemas que evolucionan en el tiempo eh, y en la práctica lo que medimos es algunas, alguna cantidad, algún observable en, pues, y con, a partir de ese observable queremos tratar de describir la dinámica que es ese observable o ese sistema dinámico que estaría por detrás me está produciendo ¿Sí? esa es la idea entonces la idea es cuánta información podemos extraer y qué métodos podemos usar para extraer esa información es decir, que está eh, codificada por eh, la dinámica de ese sistema entonces, básicamente es lo que podemos decir ah, entonces ¿no? Bien. entonces el objetivo sería dar dado, dado un conjunto de mediciones un conjunto de datos de datos, o sea, de datos una de las primeras preguntas que uno, uno se hace es decir bueno ese, ese conjunto de datos proviene de un sistema dinámico bajo dimensional que puede presentar caos o dinámicas caóticas o puede ser originado por una dinámica estocástica, porque ese es concepto que tenemos que la diferencia que queremos. Eh, estoy haciendo porque si una es. es capaz de demostrar que esa serie de datos asociada a esa, a esa serie temporal, o sea, proviene de una dinámica bajo dimensional, es decir, de pocas dimensiones, y que en cada caso puede presentar dinámica caótica, entonces es, podemos representarla por un, modos... Eh, modos simples, eh, superposición de, de, de modos ¿sí? y la dinámica va a ser bastante simple el, el, el approach que vamos a hacer ese puede ser un approach eh, para identificar ahora, por el otro lado, si la dinámica es compleja es decir, de, es decir si no eh, obedece a una dinámica estocástica entonces uno ahí tiene que empezar a pensar que es mejor tratarla usando métodos de la mecánica estadística. ¿no? Es decir, la, la, la idea de, de qué, cómo vamos a tratar los sistemas va a depender de acuerdo si decimos, bueno, esta es, un, es una serie temporal que proviene de una dinámica estocástica o proviene de una dinámica de tipo determinística y bajo dimensional o caótica. ¿Mm? Para ello, entonces, Vamos a usar eh, teoría de información, porque la idea es, es extraer información. Y vamos a usar básicamente dos conceptos, eh, o dos eh, cuantificadores de alguna manera. ¿eh? Medidas de entropía y medidas de, de complejidad estadística generalizada. Entonces... Ok, para las medidas de información, es decir, estos, vamos a suponer que tenemos una, una distribución de probabilidades que podríamos asociar a nuestra serie temporal. Después vamos a explicar cómo vamos a asociar esa, esa distribución de probabilidades. Y en principio, si es que tenemos una distribución de probabilidades podemos definir la entropía Shannon o la entropía de Shannon dada por la famosa ¿eh? la suma de PI logaritmo de PI sumatoria ¿eh? menos esa es mi medida de entropía la medida de entropía es una medida de orden y desorden es decir, cuándo ordenado o desordenado puede ser el sistema la vamos a normalizar para así y vamos en ese caso es dividiendo por el, el máximo valor que puede tomar. Eso es entonces nuestra entropía normalizada. ¿No? es bueno, para, para pasar. ¿No? ¿No? No, no, yo soy un poco bestia. No, pero parece que... Algo hay, pues, ah, hay, es, ah, este es el que tengo que... A ver, este. Ok. Pero, ¿qué es complejidad? ¿Cómo vamos a medir la complejidad? ¿Qué Es ese, ese término que, que adicioné al término que creo que todos sabemos, o más o menos tenemos idea. Bueno, si hablamos de entropía, es una medida yo podemos pensar, es una medida de orden o desorden. Y la complejidad, ¿cómo la vamos a medir? Bueno, entonces, complejidad. Eh, eh, cuento la, la cuando empecé a estudiar este, este, este tipo de cosas. Dije, pues ya bueno, vamos a medir complejidad. Entonces dije, bueno, ¿qué es complejidad? Es decir, yo creo que todos tenemos una idea de cuándo algo es complejo o no complejo. Pero bueno, fui al diccionario de la Real Academia <ríe> y decía. Complejidad es todo lo que no es simple. Y ¿Eh? y y claro, no estaba tan errado, claro que no me, quería, no me, no me daba ningún tipo de información a ver acerca de qué es complejo, qué es lo que es simple, y de hecho, eh, medidas de complejidad hay muchas, y no hay una única definición, así como entropía, o que todo el mundo dice, ah, cuando hablamos de entropía, ¿eh? inmediatamente asociamos orden, desorden, pero y complejo, cuando algo es complejo o no es complejo y en qué contexto eso es eh, la idea de que algo es complejo o no es complejo. entonces eh, Permítanme que, que, que, que vuelva un poco sobre esas cosas. Entonces, cuando la idea de complejidad es decir, bueno, si yo les muestro este cuadro de Mondrian podría decir, para mí es algo simple porque tiene tiene patrones bien definidos, es, es bastante es, es, dependiendo de si uno le gusta o no le gusta, ¿no? Pero digo, bueno, tiene, tiene buenos patrones, están todos bien definidos, eh, son ciertas reglas, yo diría que es algo simple, en, en, en, como, como ejemplo. Entonces, ¿no fue uno, ¿cuál era esto? ¿No? No. Estoy haciendo el lío yo con el.. con el puntero. A ver. Tienes que pasarlo ahora. Control de Si no, me pongo ahí hacer si me voy apretando la. Siempre hago o el sea, Control, de D, S, R, ¿no? Ajá. Aquí. Vuelvo un poco, dos para atrás. Ok. ¿Con esta? Sí, ahí. Muy bien. Aquí que está borrado. Ah, es que está borrado. Ok, gracias. Entonces decimos... Los patrones que vemos, simples, patrones simples y con y ordenados, y entonces voy a asignarle una cantidad, que todavía no sabemos cuál va a ser, pero bueno, vamos a decir que eso corresponde a h igual a 0 Un cuantificador. ¿tá? Contrariamente... ¿Era <ríe> que estaba borrado? No? Ah, ok. Si sí, ahora vemos un cuadro de Pollock entonces podemos decir, bueno, en este también yo veo que es algo lo puedo asociar como que no hay un, un patrón bien definido, es decir, algo mezclado y entonces, en este caso vamos a decir que no hay, patrón, no hay un patrón claro y que tiene, me representa algo que es desordenado y por lo tanto, entonces le vamos a asociar ese, ese cuantificador que antes decíamos que h era igual a 0, esto le podemos asociar que es, esto es h igual a 1. Es decir, lo opuesto. Por otro lado, si vemos, eh, si yo les muestro este, el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bog, que está en el, en el Prado, ¿no? Muy lindo. El Prado. Eh, decimos, bueno, es no puedo decir que es ni ordenado ni desordenado, ni desordenado es, decir, es algo que tiene múltiples patrones y fe, en efecto si, si hacemos un zoom, cada vez que hacemos un zoom vemos más y más detalles ¿eh? entonces vamos a, a decir que esto tiene un cierto orden presenta ya algo de, de orden y hay patrones ¿Eh? y por lo tanto h tendrá que ser distinto de cero entonces sí la idea es ver, puedo volver ahí tenemos esta situación algo totalmente ordenado ¿eh? tiene h igual a 0, algo que es totalmente desordenado, totalmente te voy a asignar h igual a 1, y en el medio podemos asignar algo que tenga cierto grado de orden, ¿eh? tiene h distinto de 0, por supuesto estará entre los dos, y también podemos decir que eh, h igual a 0 corresponderá a, un, a una situación de simplicidad, así de complejidad, de poca complejidad y también qué es lo que pasa con h igual a 1, también vamos a decir que tiene h igual a cero porque no hay ningún patrón, es decir, la idea es asociar la de, la, el, el que aparezcan o no aparezcan patrones también está, va a estar asociado con la idea de complejidad ¿Sí? la idea ¿Eh? me <risa> pasó todo volvió todo para atrás ok ya volvemos volvemos volvemos ok sí, la complejidad tiene que ver con la dinámica ¿Mm? De que se generan patrones que son generados por la dinámica por un sistema que en principio es simple, es simple pero esos patrones están ocultos o son generados por, por, por la dinámica de ese sistema que en principio puede ser mucho más simple que la, que la dinámica que genera entonces lo que decimos es que algo periódico o algo totalmente ordenado también va a tener complejidad cero y algo que es totalmente desordenado es decir, algo sin totalmente ruido blanco ¿eh? decimos que no hay ningún tipo de patrón claro y entonces también hay, en ese caso la complejidad también tendría que ser cero a ver si me responde es decir, esta es la situación que tenemos: es decir, h igual a 0 y c igual a 0, sería algo simple y con, patrón, y con patrones muy simples. h igual a 1 son desordenados, no hay ningún tipo de patrón. ¿eh? Y la complejidad también es, es 0, ¿eh? porque no, no necesitamos, no vemos nada. Y en el medio tenemos h distinto de 0 y. Y C y U, distinto también de cero, comple la complejidad es distinto de cero. Entonces, pasando un poco, volviendo con esta idea a la idea física, sería, bueno, podemos pensar que un cristal ¿eh? y un gas ideal podrían representar estos dos extremos. En el caso del cristal. ¿eh? <coughs> Presidenta, vemos que hay un, un alto grado de orden en el sistema, en el caso del gas ideal tenemos un alto grado de desorden, las moléculas pueden estar en cualquier parte del espacio de la fase, la, informac la información guardada en el caso del cristal va a ser mínima porque me basta decir está en este estado y con eso me alcanza, mientras que en el caso de, del gas ideal la información va a ser máxima porque tenemos que especificar todas las posiciones donde estarían las moléculas de ese gas en el espacio de las fases. ¿Eh? Si le asociamos distribución de probabilidades en el espacio de las fases, en el caso del cristal estaría en un único estado, el estado con probabilidad sería pero, eh, específica para un cierto estado, mientras que en el caso del cristal, el del gas ideal, estaría en el equilibrio, tendría todas las, las posiciones son igualmente probables. ¿sí? Entonces, lo que decimos es que podemos ver que la, la diferencia, o decir, la diferencia del estado actual de mi, de mi sistema eh, en el espacio de probabilidades sería. Si P es la, espacio, la distribución de probabilidad asociada a mi sistema, entonces la distancia al equilibrio, en el caso del cristal, sería máxima y la distancia al equilibrio, en el caso del, da, del gas ideal, pensando que la, la distribución de probabilidades del equilibrio es la uniforme, entonces es mínima. Entonces vamos a usar eso para definir esas dos cosas, para definir nuestro concepto de complejidad a ver, ahí. es decir, vamos a definir la complejidad como el producto de h, h sería el, el, la entropía normalizada por q, que q sería el desequilibrio, es la distancia al equilibrio entre esas dos distribuciones de probabilidades y claramente vemos que en el caso del cristal eh, como H es igual a cero es, la complejidad vale 0, y en el caso del gas ideal como Q el desequilibrio es igual a 0, entonces también me da que la complejidad es 0. mientras que en, en el caso del gas ideal H es igual a 1 y aquí H es igual a cero ¿Sí? esa es la idea de por qué elegimos las cosas así esa idea fue originariamente propuesta la idea de definir la complejidad en esta forma, esta forma funcional producto, es la idea de López Ruiz, Mancini y Calvet, ¿eh? en, ese, en ese artículo que nosotros tomamos como, como base. Entonces, para el desorden, o para cómo vamos a definir H, ¿eh? entonces decimos, bueno, eh, dada una distribución de probabilidades, Definimos el grado, el desorden h como la medida de información normalizada para, para esa distribución de probabilidades, en que la, el valor máximo va a estar dado por eh, la información correspondiente a la distribución de probabilidad del equilibrio ¿eh? o a la distribución uniforme. ¿eh? Con lo cual tenemos eso entre el H y 3, y 1. En el caso del desequilibrio dijimos que va a ser una distancia o la distancia entre el estado actual de mi sistema que estará caracterizado por una distribución de probabilidades P y el, el, la distribución de probabilidades del equilibrio. Es decir, ahora tenemos, una, una, una tenemos que medir eh, distancia o diferencia entre dos distribuciones de probabilidades. ¿Mm? Más específicamente, bueno, podemos usar para la, las definiciones de información. ¿eh? Vamos, podemos usar, bueno, la entropía de Shannon, sería el caso clásico o el caso típico. Pero también podríamos hacer una, usar definiciones como la entropía de Salis, eh, eh, las Scorsalis, que son entropía o las la Rengi o, cual, o otras definiciones de entropía. ¿eh? Puedo, ¿Cómo queríamos usarlas? las diferencias son que algunas dependen de un parámetro q adicional que habrá que calcular ah, okay. para la, la selección del, del desequilibrio que es la, la distancia entre dos distribuciones de probabilidades una podría usar la la, definición, la, la distancia euclidia ¿ah? Esa fue la definición original que usaron López Ruiz, Manchini y Calvet, pero tiene algunos inconvenientes. Nosotros la cambiamos diciendo: bueno, el conveniente es que estamos midiendo eh, distribuciones de probabilidades y eso, medir con distancias euclidias, no respeta el hecho de que estamos haciendo distancias en el espacio de probabilidades la cambiamos por la distribución de, por la Guter que la Guter es una distancia en el espacio de probabilidades eh, pero eh, que viene de, de, de la mecánica cuántica básicamente es como medir un ángulo, el ángulo entre dos vectores que apuntan a dos puntos en el espacio de probabilidades también podríamos usar la curva eh, entropías relativas en el caso de usar la curva, si usábamos la curva directamente tenemos algunos problemas en el cual alguna de las instrucciones puede, puede estar, no, no, es, puede que no esté definida, o y también lo que veíamos era que automáticamente se reducía a que nuestra medida de complejidad en este caso solamente iba a ser depender de H voy a hacer unas cuentas, son fáciles, y entonces la, la mejor era usar la entropía de eh, la, la, la Jensen, la divergencia de Jensen, que es la curva simetrizada, y en ese caso uno podía expresar todo, ¿eh? es decir, la Jensen queda definida en términos, la Jensen-Shannon queda definida en términos de entropías, eh, entropías, y entonces ahí muchos de los problemas y objeciones que se podían hacer a la complejidad eh, se solucionaban. ¿Eh? Por supuesto, si uno usa SALIS, tendrá que usar SALIS, eh, la Jensen-SALIS o la Jensen-RENGI, etc. Siempre tiene que tratar de compatibilizar para que todo quede en, en, los, en términos de las mismas cantidades. Entonces, con eso podíamos definir un conjunto de eh, complejidades estadísticas generalizadas, haciendo distintas combinaciones. Básicamente, lo que siempre hacemos es si para el, el, para el grado de orden o desorden, decimos... Un tipo de entropía ya no salí o o Renzi, ¿eh? entonces usamos también la misma forma para la Jensen, ¿eh? así todo queda en términos de eh, definido en términos de entropías ¿eh? y por lo tanto entonces la la complejidad sería una cantidad intensiva. ¿eh? A los físicos nos gusta más que todo sea del mismo tipo, termodinámicamente bien definido. Okay. Ahora, ¿por qué, usar, ¿por qué definir esta nueva cantidad? Esta nueva cantidad que es la complejidad. Bueno, la complejidad en este caso nos está dando información adicional que no está contenida solamente midiendo la entropía como estamos midiendo, definiendo la complejidad en términos de dos distribuciones de probabilidades la complejidad me da información adicional y en particular se puede demostrar que eh, para, un para un valor dado de entropía o de, o de H uno tiene un rango de posibilidades para la complejidad ¿eh? eso es simplemente, es, eso sale demostrando, si uno mira que el espacio de probabilidades ¿eh? <risa> mapeándolo por, a través de <risa> esa forma funcional uno obtiene una curva de, de mínima complejidad y una curva de máxima complejidad que sería formando cuando uno varía todas la, las, las entropías, la, cuando uno varía la los distintos valores ¿no? lo interesante es que esas curvas de mínima y máxima complejidad solamente depende de la dimensión del espacio de probabilidades que uno está usando entonces son generales se calculan una sola vez y apuesto a es el espacio de probabilidades que uno está asociando a su serie temporal entonces ya sabe cómo puede calcular y ver qué es lo que pasa en ese espacio de probabilidades Okay. Y ahora el punto fundamental está bien. Dijimos, esos son nuestros cuantificadores, entropía, o orden o desorden, y desequilibrio ¿eh? o la complejidad. Pero dado una serie temporal, un conjunto de datos que uno midió, ¿cómo le asociamos una...? Hay muchas maneras de asociarle una distribución de probabilidades a ese conjunto de datos. ¿Mm? y dependerá de, las, de cuánto es lo que nosotros sabemos de las características de ese conjunto de datos decir, podemos usar varias formas eh, funcionales de acuerdo a cuál sea el interés que nos demos es decir, bueno, lo más fácil, por ejemplo, podemos usar Frequency Counting es decir, contamos cuántas veces aparece un determinado evento podríamos usar histogramas de amplitudes ¿sí? podemos usar una distribución binaria es decir, eh, es decir asociar eh, dinámicas binarias es decir, si, si mi dato está por encima de tal valor o por debajo de tal valor eh, le hace ir un 0 o un 1 y entonces ahí tengo una distribución binaria y con esa distribución binaria que transformé en mi conjunto de datos le voy a... la leo como un string ¿sí? y así podemos definir otra vez distribución de probabilidades ¿sí? podemos usar eh, una representación de Fourier y pasar al espacio de frecuencias tomamos nuestra serie temporal le hacemos la Fourier le calculamos el espectro de potencia ¿sí? y eh, normalizamos ese espectro y podemos usar ese espectro de frecuencia para calcular las probabilidades Obviamente, en ese caso no tenemos, eh, no sabemos cuándo están apareciendo esas frecuencias, así que con Fourier no tenemos eso. Podríamos usar, y aparte, siempre tenemos que saber que cuando hacemos Fourier, sabemos que la señal tiene que ser estacionaria cosa que mucha gente se olvida, y aparecen algunos otros problemas de que son, son finitas, asumimos que todo es infinito, bueno, está bien. Ok, podemos descomponer en bandas de frecuencia, ahorita también podemos ver qué es lo que pasa. Eh, eso me sirve para especificar cuándo determinados eventos aparecen, es decir, usar la... Eh, representación por eh, transformada wavelet si usamos transformadas wavelet eh, ortogonales es muy fácil descomponer y eliminar sin afectar lo que pasa en otras bandas de frecuencia así que esas andan bastante bien eh, también podemos usar una metodología que se llama los ordinal patterns que es la propuesta de Van Pompe esa es la propuesta que normalmente nosotros hemos usado, más hemos usado y que más nos gusta, porque eh, de alguna manera tiene en cuenta cómo los datos van apareciendo, es decir, la causalidad temporal de cómo los datos aparecen en mi serie o que vamos midiendo y eso es lo que, vamos, lo que me permite deducir si, ahora voy a mostrar, si el sistema es caótico o es estocástico. También otra, otra representación que es más nueva es la, la de usar horizontal visibility graph o visibility graph, que es considerar que una serie temporal es pensarla como una red compleja en que cada, cada punto, cada observación es un nodo y ese nodo va a estar conectado o no si uno mira... ¿eh? El, el nodo siguiente o los nodos siguientes, los datos siguientes en forma horizontal o en forma distinta de la horizontal. Eso, es, eso viene de la gente que hace visión por computadora, pero anda muy bien y, y eso también me tiene en cuenta la, la, la causalidad temporal. Eso es importante. Eh, en particular vamos a trabajar el ejemplo, la aplicación que les voy a contar es usando Ordinal Pattern. Por supuesto cada uno de esos ítems, distintas opciones, correspondieron a uno o dos papers que fuimos ensayando y adaptando las metodologías. Pero bueno, vamos a elegir una aplicación, me pareció interesante. Uh, A ver si responde, vamos. Oh. Ah, bueno. Ok, la metodología de Baramponte. Básicamente, no vamos a entrar en tontos, pero básicamente es lo que dice es: si usted tiene una serie temporal, ¿sí? esa representación está basada en ver los eh, motivos o los patrones que van apareciendo en tu serie temporal y considerando simplemente el orden. ¿eh? Si, si sean eh, por ejemplo en este caso si fueran dos patrones de dos, de dos dos valores consecutivos sería ver si el patrón me paro en, en este punto el punto siguiente está más alto o está más bajo ¿eh? sería habría dos, dos posibilidades o dos motivos si tenemos tres si miramos patrones consecutivos de tres puntos entonces ahora tenemos seis posibles órdenes por supuesto, la que estamos, y eso sería cómo me están apareciendo los patrones, vamos buscando cuántas veces un determinado patrón me aparece en mi serie temporal. Y con eso decir, bueno, la totalidad de patrones es dividiendo por el total, eso me da la distribución de probabilidades. Obviamente uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando los cuando los puntos son, están todos alineados, es decir, están, son todos horizontales. Eso en, en Van Ampom asume que en, un, en una serie real eso es prácticamente nunca ocurre, por precisión. Es decir, que una de las, de las, de las, cosas, que uno, de las cosas que uno tendría que eh, mejorar sería ver qué es lo que pasa cuando uno tiene baja precisión en los datos pero en principio esa sería, o los dejamos en el mismo orden. Y, por supuesto, a medida que vamos a, aumentando la longitud de los patrones que vamos a buscar, más patrones van apareciendo y eso me va, me, me va incorporando más información sobre el pasado o sobre el, de lo que pasa para, en, la, en la serie temporal. Ese sería más o menos el esquema de cómo podemos hacer los distintos patrones, cómo se pueden generar los patrones a medida que vamos aumentando la, la longitud, es decir, el, el, el tamaño de los patrones. Es decir, este sería... Uno, dos, entonces tengo arriba de abajo y así voy. vemos cómo, cómo vamos formando y así vamos moviéndonos a lo largo de la serie temporal y vamos contando cuáles son los patrones que me van apareciendo. Los patrones esos son patrones ordinarios, ordinal. Porque solamente le importa el orden en que, en que, en que están apareciendo. No, me no estamos teniendo en cuenta la amplitud, simplemente si es mayor o menor. Y la idea es que los vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Eh? Si, sí. ok, en un caso específico, si tuviéramos un una serie, un seno, ¿m? una serie oscilatoria en ese caso vemos que eh, identificamos patrones de orden 3 eh, entonces vemos que en el caso de las eras, eh, oscilaciones hay vamos a tener seis son los posibles pat patrones los patrones más frecuentes son o todos subiendo, tres subiendo o tres valores descendiendo y hay otros patrones que están acá en el medio ¿m? que son los otros que hemos marcado ahí arriba. Algunos no aparecen o tienen muy poca probabilidad de aparecer. En el caso de si tenemos un ruido blanco, entonces en el ruido blanco eh, no correlacionado, lo que vemos es que los seis patrones aparecen más o menos con la misma intensidad. ¿Mm? Eso ya lo que nos está diciendo es que no alcanza con esto para distinguir <coughs> si tenemos una señal que es caótica de una señal que es estocástica, por ejemplo si tomáramos, eh, este es el caso del de, eh, mapa logístico, la señal del mapa logístico para R igual a 4, 0 es una, eh, una señal caótica total caos totalmente desarrollado, lo que vemos es que, y este sería un ruido blanco, ¿eh? random, ¿eh? Lo que vemos es que las señales, si las miramos, son bastante parecidas, es decir, son oscilaciones, no vemos claramente patrón, pero hay patrones. Y en el caso, si calculamos para longitud de patrón 6, vemos que efectivamente en el caso del mapa logístico, H está en el medio h queda 0.6 y la complejidad es 0.4 mientras que para algo que es totalmente estocástico ¿eh? la complejidad, la h va a 1 y la complejidad va a 0 eso, eso me dice que estamos haciendo bien y podemos distinguir caos de, de ruido no correlacionado un ejemplo bueno, eso fue, eso fue lo que usamos para distinguir, en este caso, de, del plano entropía-complejidad entre sistemas caóticos y eh, sistemas estocásticos ¿verdad? para dimensión 6, es decir, longitud de patrón igual a 6 lo que encontramos es que los todos... Este, acá analizamos mapas eh, caóticos ¿verdad? Todos aparecían en la zona intermedia de entropía, pegados a la curva de máxima complejidad, mientras que eh, ruido blanco o eh, sistemas, eh, ruidos con espectro eh, de potencia 1 sobre F a la K. ¿sí? Que sería, por ejemplo, K igual cero sería ruido, ruido blanco, no correlacionado, quedaba en, en igual uno. Estos son cuando pensábamos que el ruido o el, el sistema estocástico tiene algún tipo de correlación, vemos que se va moviendo, de, disminuye en la entropía, tiene algún tipo de. aparecen patrones, pero están por aquí y lo, también analizamos que lo que pasaba con los ruidos Fractional Brownian Motion y Fractional Gaussian Noise ambos son parecidos a, a ruidos con uno sobre F a la K, pero bueno el, ahí hay el exponente eh, está relacionado con eh, el exponente de Hurst pero bueno, se ve que quedan bien diferenciados si sí, tenemos un sistema acá que inicialmente es periódico, como es el mapa de Schuster Map, el Schuster Map es un mapa que en principio o presenta bursts caóticos y zonas laminares y zonas periódicas interrumpidas por... San... A medida que uno le va aumentando el parámetro, cada vez se hace más caótico porque las zonas laminares van disminuyendo. ¿Eh? y ahí lo que vemos es que sistemas periódicos o muy ordenados o comienzan de este lado y se mueven sobre la curva de máxima siguiendo la curva de máxima complejidad ah, bueno, aquí es un detalle de... Del, del trabajo ahí, pero más o menos lo mismo es decir que en general podemos usar lo que llamamos el plano entropía complejidad ¿Mm? ah, si lo usamos con calculando la distribución de probabilidades con Banan, eh, la, el método de los patrones ordinarios, decimos que es el, el mapa causal ¿eh? causality entropy complexity plane y esto es lo que más o menos lo que esperamos es decir si, si para comportamientos eh, estocásticos irán a aparecer, puros aparecen en una zona en intermedia entre la curva de máxima y mínima complejidad, mientras que comportamientos caóticos puros tienden a moverse a, a localizarse sobre la curva de máxima complejidad si hay algún tipo de de mezcla mientras que la parte estocástica o de ruido sea una perturbación a, a la, al comportamiento caótico o si están en igualdad de condiciones igual se van a mover cerca de la curva de máxima complejidad cuando ya la si hay una componente esto, eh, caótica y es una perturbación a la estocástica, ya ahora se van a mover cercanos en esta zona. Es decir, con eso podemos distinguir eh, los dos tipos de comportamiento, que era la, la idea original de toda la, la, la, la cosa. Es decir, es decir, resolver el problema de por qué una serie temporal viene de un problema, podemos asociarla a un proceso determinístico, caótico, bajo dimensional, o vamos a hacer, decir que es una, una serie más estocástica. Entonces, como aplicación, vamos a, les voy a contar, elegí esta aplicación, que era una, el problema de los LIBOR. Los LIBOR es... El LIBOR es eh, es el interés o, es el interés con que los bancos prestan dinero a uno ¿m? y eso eh, bueno, a principios de la, de la de los 2000, de los 2000 eh, lo que se llamó el Libor Scandal, es todos sabemos que apareció un problema con los intereses y la la la, la, la, la eh, mortas y las hipotecas, ¿no? la, la, la crisis de las hipotecas, eh, básicamente y ahí lo que se sospechaba era que habían hecho los bancos algunos bancos habían manipulado ese, ese, ese, ese índice básicamente el índice ese también es el por cual los países como Argentina, o sea, uno paga la, la deuda externa, la deuda externa después la cobran con, con intereses de los libres, entonces resultaba interesante saber qué era lo que había pasado. Básicamente, entonces los libres, es decir, se juntan, pues, es, es, empezaron en, en, los, en los bancos ingleses, se juntaban y decían, bueno, eh, todos los días, decían, bueno, vamos, yo voy a prestar, o eso, el del banco decía, bueno, voy a voy a ofrezco presta, prestar dinero a este interés. Otros bancos de, se ponían todos de acuerdo y entonces salía publicaban el, el, el precio... No, sé si era, no era ni el máximo ni el mínimo pero era un precio intermedio en que todos los bancos día por día se fijaba a qué interés iba a prestar el dinero ¿Sí? uh, la cuestión es que todo andaba bien pero hasta que empezaron a ver cosas extrañas y, y bueno eso lo juntaban ahí. y Hubo varios eh, bancos o empleados que, que al final confesaron de que habían, había habido manipulaciones. Es decir, los bancos se habían puesto, algunos bancos se pusieron de acuerdo para aumentar artificialmente o <risa> disminuir, creo que nunca. <risa> Eso sería imposible. Es decir, cobrar más para ganar más en los libros. Pero eso quedó como una cosa de prensa, no nadie, no, no, no, no había demostración de, de, de eso, de, de, de que realmente era así. Entonces eh, empezamos a, a... Aurelio consiguió los datos, empezamos a analizar y me dice bueno, vamos a ver si eso es cierto, porque es lo que pasa. La idea es que en un mercado eficiente, ¿eh? la, la idea es que... <coughs> la el, el comportamiento de esos intereses, como la, cuando uno va al, al, eh, a, con los bonos y ese tipo de cosas, tiene que ser, no, tiene que acercarse a un proceso no, no correlacionado y estocástico. Entonces, si nosotros observábamos que el comportamiento era totalmente distinto, entonces ahí había evidencia de que algo extraño había pasado entonces la idea es y comparar con lo que pasaba con otros índices en la misma época que es como es el REPO el OISIS y otros bancos y la idea era ver los datos diarios de los LIBOR obviamente diarios de sábado y domingo no pero bueno, uno junta todo entre esas fechas Uh, vamos a, a ver si el comportamiento fuera el correcto tendría que estar tendría que me tendría que dar en esta zona cercano no correlacionado y procesos de tipo Brownian motion ¿verdad? tendría que estar aquí ¿Eh? para ello lo que hicimos fue dividir todos los datos que teníamos en, en semanas, Eso, en distintas semanas, tomamos y miramos por longitud de patrones igual a 4, tomábamos las series, donde puse, ah, basta. tomábamos que las series teníamos series de, o ventanas con 300 datos, eso correspondía más o menos a un año y nos íbamos moviendo con overlap de 20 datos y nos movíamos de mes en mes con una suposición de un mes en mes y íbamos a mirar patrones de longitud de igual a 4, es decir, mirando cuatro datos seguidos, con lo cual teníamos 184 estimaciones lo mismo hicimos para los otros eh, índices para las mismas épocas ah, no. y eso es lo que obtuvimos, es decir, en los libros claramente, estos son los datos de los libros en, en azul esto es otro, otro índice también de la misma época, estos son los REPOs en hay alguna variación, y este es el Sonia, son otros índices, pero más o menos decíamos, bueno, estos están en la zona donde tendría que ir, es decir, no correlacionados, hay algo de correlación, pero bueno. Pero los libros claramente se fueron, <ríe> van por todo, el, por todo el plano. Y eso es evidencia de que ahí hubo realmente hubo manipulación, ¿Cómo sabemos si eso es realmente es problema de los datos o es problema de nuestro método? Bueno, si randomizamos los, los datos, es decir, hacemos un shuttle y volvemos a calcular, ¿eh? todo nos queda acá. Es decir, evidentemente estamos rompiendo toda la eh, causalidad temporal al randomizar los datos y todas las correlaciones temporales que había. Eso nos dice que realmente eso es lo que están dando los datos. ¿Mm? Lo mismo pasa para nosotros, pero es decir, evidentemente hay un problema de eh, extraño. Cuando vemos, bueno, fuimos caracterizando las distintas zonas, periodos, eh, los periodos rojos, eh, todavía aquí estamos en la zona en rojo, son. Las semanas que todavía estamos previo a la crisis de las muertes, aquí las otras, estas son las que siguieron, es decir, claramente se mueven por todo el plano, y aquí ya, esto ya es sobre el, sobre el final, los últimos datos, es decir, ahí está como que está diciendo, bueno, estamos volviendo después que se escandalizó y se, se publicaron y pagaron todas las cosas, que efectivamente eso esto nos sirvió para, para demostrar que lo, hay, hubo una manipulación en los LIBOR, en esos índices. Si miramos, por ejemplo, que en función de las ventanas, ¿eh? vemos que hasta por aquí, bueno, cosa, ya los LIBOR eran oscilaba mucho más, los otros índices son mucho más estables. Aquí empezaron la crisis, por aquí es donde empieza la crisis de, la, de las hipotecas. ¿eh? Claramente allí se fue todo, para los libros ya es cualquier cosa, pero ya en la autodidacta está, está volviendo a la normalidad. ¿eh? El problema es que también estos, los libros están no solo con las libras, en libras, eh, con, eh, con los euros también tuvieron, hubo también este mismo tipo de comportamiento, con el yen, con los dólares, no me acuerdo, creo que los dólares también tuvieron, es decir, hubo también cierta manipulación que se podía mirar qué es lo que pasaba en el caso de las, durante las crisis. <tose> es decir, esto demuestra, bueno, algunas, comparaciones, estadísticas eh, pero claramente lo que nos dice esto que hay hubo una manipulación en los índices y entonces bueno una propuesta nuestra es que bueno este tipo de, de, de, de herramienta es fácil de implementar para seguir y ver si empiezan a aparecer cosas extrañas puede usarse como para, para controlar, ver si hay o no hay manipulación lo interesante es que cuando hicimos estas, este, este esto hasta ese momento nadie había mostrado que efectivamente había habido manipulación mostrado con algún cálculo, es decir, todo se sabía por qué eran denuncias periodísticas sobre el asunto cuando mandamos a publicar el paper la eh, coma anecdótica, mandamos, tu, sufrimos cinco rechazos automáticos, es decir, cinco <risa> revistas de economía, claro. Aurelio es de economía, bueno, mandemos de economía, él escribió toda la historia, fue rechazado automáticamente cinco veces, en cinco revistas distintas de economía. Los argumentos eran de que había mucha matemática, no había tanta matemática. <risa> que no estaba aprobado, que la metodología no había sido aprobada, que estábamos usando. Bueno, a la quinta ya dijimos, bueno, basta. Eh, y no era cierto, ya, ya tenía varios papers, <ríe> ya teníamos varias cosas hechas. Eh. Pero evidentemente no les gustaba nuestra intromisión como en, en ciertas áreas. La mandamos a, a una revista de física, en una semana vino aprobado. <risa> sin objeciones, estaba todo bárbaro. Pero bueno, es, creo que era, como herramienta, como para mirar, ver, ver análisis de problemas, creo que sirvió y fue divertido ver. Y después, bueno, después hicimos varios más mostrando otras variaciones con, eh, con otras eh, metodologías. Pero siempre se mostraba que, que, que había habido manipulación en, en, en esos índices. Es decir, el plano entropía complejidad, el, el causal entropía complejo anda muy bien y sirve para mirar y detectar distintos comportamientos eh, así, en forma rápida. No es, no es complicado entender cómo implementar esas cosas, así que eso fue eso creo que es interesante destacar eh, y me puede servir para vigilancia de que no hagan alguna alguna de estas críticas. Así que con eso, por acá. Entonces abrimos el turno. Uh -huh. de preguntas. Sí. ¿Te es pregunta? El método que utilizas, en el fondo, es muy parecido, una especie de. Bueno, no es una media móvil, pero el, el trasfondo es parecido, ¿no? El de ir corriendo con una ventana. Uh -huh. Entonces, pero. El, el hecho de despreciar las cantidades, eh, pues yo puedo. uno puede coger la función similar, uh -huh. pero yo puedo mmm, siguiendo los mismos patrones puedo hacer una, una, una, una curva absolutamente extraña ¿no? uh -huh. entonces eh, qué influencia de los valores sí pues eh, esa es una crítica la idea es que da otro aporte distinto es decir eh, uno podría hacer eh, también eh, ver qué es lo que pasa haciendo histogramas pero con uh -huh. histogramas no no Muchas veces, por más que uno haga, no, no ve esa, esa nueva información que te está dando la complejidad. La, la, lo de van a anda bien, pero eh, el método de los órdenes aparte, es interesante porque no, no, no es. Lo puedes aplicar siempre, es decir, no, no tienes problemas de estacionalidad no tienes problemas si tienes una tendencia todo creciente, es, esas son ventajas que tiene. Y, y aparte simple y muy rápido de, de hacer y fácil de entender eh, eso. Por supuesto uno después, eh, Chakra, eso fue eh, eso fue en los 90, ¿no? Es que, que propusieron eso, ya hace ya, ya dos 2002. 2002. Sí. Es decir, ya se, y hay muchas, hay muchas eh, variantes de, para incorporar los valores, pero siempre podés hacer, volver a, a, a calcular estas cosas con, con entropía. y eso. También puedes definir la, la, la Fischer, pero ahí sí. ya hay, hay que definir un poco más, eh, tener un poco más cuidado en cómo uno mira lo, el orden en que los patrones van apareciendo y por supuesto también, acá lo, lo, lo conté, pero era uno puede ir salteando, decimando la serie y encuentra los mismos tipos de tendencias, es decir, ver qué es lo que pasa a, a distintas eh, resoluciones temporales, uh -huh. es, es decir, es, es muy flexible el método pero también esos patrones podemos aplicar en técnica de análisis de rachas no solo de... ah sí sí sí, sí. Uh, en principio pues explicar los patrones sí sí la, la, me parece la idea de, de, de mirar patrones ordinarios es muy simple y efectiva es decir uno tiene que ir, ir mirando y variando que lo que pasa. La ventaja del, del usar el entropía Complexity Play es que me da, de, de, me da otra información y como uno puede generar series similares con la misma longitud característica y ver dónde, en qué punto del plano a, a, aparece, uno ya identifica si si es, eh, la puedo asociar a, a, a qué tipo de dinámica puedo hacer si, si es una, voy a asociarla a un tipo de... de de sistema caótico o, o es un problema con una mezcla de, de, de ruido o cosas correlacionadas es decir eso creo que es, es, o, o que cambian los, es el mismo sistema dinámico pero que cambiaron los parámetros entonces ahí ya uno ve otra, otros comportamientos y en forma rápida es decir pero sí, en principio, y, hay, y, y también puedes mirar otras cosas es decir qué patrón le sigue a qué, a qué patrón. Sí. Es decir, a, se, ha, se ha seguido, o sea, a, a, a, hay varios eh, approachs que uh -huh. se, se han ido siguiendo. ¿sí? Uh -huh. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Una curiosidad, uh -huh. es decir, es en referencia a, a, al último artículo que nos cuentas, uh -huh. Ha recibido muchas citas por parte de gente de economía. No me refiero a yo veo que he tenido éxito porque una semana. Sí, sí, la verdad. En economía después, eh, yo como no sigo más tanto a las revistas de economía. Pero sí, después de Aurelio, me acuerdo que él comentaba que lo, lo ha ido contando y lo van aceptando. Por sí, <risa> sí. sí, sí, no, no. Que está en está... el 2015, ¿no? Vamos, que está en el fondo de la que no fue... que no aceptación del mundo. Fue el... El, a, al principio. pero, se pero... corporativismo. Sí, <risa> fue al principio, pero de, de, después de este hicimos. Este fue el primero. Sí. De, de, de, de los libros, Y de los libros que tenemos tres cuatro, tres, tres, artículos. Después lo hicimos con eh, incorporando bueno qué pasaba con el yen, con el euro mm -hmm. y, y después hay un, un caos solito en San Fractal, también cambiábamos algunas cosas. Y últimamente lo que más está dando y que hemos hecho artículos, hemos publicar, es sobre las criptomonedas, ¿no? uh -huh. eh, los bitcoins, parece que ahora está… Como, como la tendencia es que ahora parece que… bueno, se, ya se, se, se, se dieron cuenta que, que hubo manipulación con los libros, la tendencia es que ahora se estabilizó y que vuelve, volvió a la normalidad. Eh, y ahora parece que las la, la, la revistas de economía lo que más le interesa es estas cosas de, de las criptomonedas ah. y hemos hecho tenemos artículos con el precio del petróleo el barril de petróleo tipo de, de del del oro el precio del oro es decir, eh, es decir el, que, el que siempre va mirando y va proponiendo cosas es más Aurelio. ¿eh? ¿Es que más eso está, eh, sí Esas eso, eso sí, eso sí han pasado a, a revistas de economía. <risa> Eh, pero con revisiones sí, y, y todo, pero sí, sí ahí ya, ya, ya, ya no, no nos rechazan automáticamente diciendo de que no estaba, el método no estaba suficientemente probado y todas esas cosas. Pero, y ahora también lo que estamos tratando de es ver de usar las, eh, la representación en redes complejas y ver <risa> cuáles son las así como se hacen en, en, en las cosas climáticas, cuáles serían las, las teleconexiones, ¿no? uh -huh. estudiar las interacciones y ese cosas, eso es lo que estamos trabajando un poco más ahora. Pero en principio, sí, en principio ya, ya, ya, ya, ya nos aceptan más cuando mandamos esos artículos. Eh. Una pregunta más, yo, yo tengo mm. solo dos preguntas sí. cortitas técnicas. ¿no? Has dicho que la, la, la distancia de kullback leibler uh -huh. que no la utilizáis porque si tenéis ceros, distribuciones con ceros, probabilidades ceros, entonces eh, no está definida. Uh -huh. La pregunta es, la divergencia de Jensen, si tenéis también distribuciones con ceros, uh -huh. está... Está definida porque se escribe, la, la Jensen es la entropía del promedio, Sí. menos un medio de cada una de las entropías y esas no tiene y la de curva libre es que cuando calculas te queda eh, la, el desequilibrio te queda como uno menos, menos h entonces no, no hay no hay nueva información eh. es que hay, hay distancias ah, sí, hay, hay otras que no que no se no se, no tienen ese problema Ajá. sí sí ¿Y? sí eh, hemos usado en algún momento hemos usado la Henning, hay varias, varias otras. Esta es porque, como, como todo queda en términos de entropía, y para los físicos, entonces, es que termodinámicamente, entonces, si solo involucra entropía y un producto, entonces es, eh, es una termodinámica, sería la complejidad, sería intensiva. No, no es decir, si no es extensiva, entonces eso. Ah, tiene algunas otras deficiencias que, que hay problemas, pero bueno, no. Y, y solo ya una última pregunta ¿Sí? sobre metodología, porque habéis utilizado eh, patrones de longitud 4. Uh -huh. Entonces, Para esto... eh, la primera sería: ¿por qué de 4? Y luego, si habéis. Analizado un poquito la robustez de los resultados sí, con, respecto a con cinco, de con cinco y también. Los resultados son robustos. Da, da, lo mismo, da, lo mismo. Cuatro porque digamos como cinco o cuatro era más o menos promedio de los días de semana, ¿no? De lunes a sería lunes a jueves, o, pero cinco sería de lunes a viernes. Y no había, es decir, con cinco teníamos porque la, la idea es que la, la cantidad de datos tiene que ser mucho mayor que sí, el, el, el, el, D factorial, que el ¿no? de factorial, el, el, el D posible de patrón. ¿no? Y entonces, sí, sí. con cuatro, tenemos ciento, no, sí, sí, sí, sí, 4 eh, sí, factoriales. ¿sí? 125. Y si tomábamos ventanas de 300 datos, que sería más o menos sí, un año ya ahí, bueno, que ya era más flojo la, la de... Y ¿Con de, de, la longitud de, de, 3? 3 con, más, no, con la 3, 3 pasaba... Entonces dijimos, bueno, hicimos... No, siempre hacemos 3, 3 4, 4 5. 5... Es decir, en realidad siempre que podemos usamos 6, si se puede. Para mí me gusta más porque tiene más... más cubre más y... Más, más. Pero en este en caso sí usamos, usamos 4 y 5, y con 5 no, daba daba más o menos, así, cambiaba un poco porque cambian levemente las curvas, pero se veía exactamente lo mismo, entonces, como siempre decimos ¿no? que d, n, el número de, de, de, de patrones, el número de datos tiene que ser mucho mayor que de factorial, Ahí estábamos, si poníamos 5 estábamos en ciento, sí. 120, creo. Y 300, es decir, bueno, otra vez estamos en el doble. No, no, no, entonces, pero ya, ya para eso ya nos daba que estábamos bastante bien. Muy bien. Pues, uh -huh. ya, con, una pregunta más. Pues, no, muchas gracias. No. gracias.